Vale, somos nosotros, soy alta, Soy alta, soy alta Y que eh, eh, eh, eh, eh eh eh Vale, vale, vale, Ari, escúchame vale, Ari, Ari, escúchame, vale, vale, vale, vale, vale, vale coge con... ah, vale, tira, tira, tira, tira, ah, ah, la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, coge la, tiene pulso. ¡Sí, sí, escucha Tiene pulso. Que sal que se fuera, tío. Todo, todo. El hielo, hielo, hielo. Ari, Ari, Ari, vamos a dentro Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, suéctame, Ari, Ari, ¿me escuchas? Ari, vamos a echarle dentro Ari, Aquí Aquí a vale, vale, a ¿estás o no? Vale, está temblando vale. Ari, Ari, vale, Va, dentro ¿Qué hacemos? ¿De dónde ah. la llevamos? Sígueme, joder, sígueme, sígueme ¡Vamos, vamos! dónde la tumbamos? de estas puertas! Vale, vale, Estoy flipando, estoy Traigo agua, traigo agua, traigo agua Vale, Ari, por la ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, despierta! ¡Ari, ¿Me escuchas? Vale, escúchame. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, escúchame. Aquí tenemos un serio problema. Vale, vale. vale. ¿Qué hacemos hermanos, vale. qué hacemos hermanos? Fácil, fácil, llevamos una ambulancia y ya está, nosotros no tenemos ni idea si está bien o está mal o el que es. La policía, la ambulancia, ¿Pero ¿pero qué lo que sea, lo que me... sea. Escuchadme los dos, que nos hemos colgado en esta casa, que como venga aquí la policía, se nos cae el maldito pelo. Se nos va a caer el pelo si pierde la vida delante nuestra. Pues por eso vamos a tirarle agua, yo qué sé, hay que hacer algo. Lo... Tú ves lo deshidratada que está, tiene que beber agua, hay que despertarla. Escuchame, ¿qué se hace en una ¿mue? situación de que una persona esté desmayada o sea? No sé, y si lo miramos desde el móvil, hay que tiene un móvil. ¿Está respirando o no? Sí, está respirando tiene pulso, tiene pulso sí que vale, vale vale chicos lo que sabemos 100% es que, es que está viva es un... yo estoy diciendo llamamos a una ambulancia y ya está no sí, hagamos sí, el todo estamos aquí legalmente a ver si te entra, me entra cabeza chorrito me chorrido. da igual que me echen de casa me da igual quiero que siga viva Ari o prefieres vivir en casa y ya que esté muerta vale, chicos ya ya ya lo único que no nos dejamos es 2, 1... No, no está, no, es no Ari, Ari, no Ari, Ari, Ari. Vale, vale, vale. Marta, llevamos una ambulancia y ya está. Vale, escúchame, es que no no. no Ari, Ari, Ari. ¿Ari, ¿tú tienes, ¿tú tienes no? Ari? Vale. ¿Ari? ¡Ari! ¡Ari! Espera, que chiquemos, que hagamos algo. Vamos a llamar una ambulancia, por favor, hacedme caso una vez. Escúchame, mi abuelo estaba en el ejercicio cuando una persona que estaba rollo, en plan, que no podía más, le cogías de aquí, le cogías de abajo y le hacías así, en plan, rollo aquí, en plan. Ah, va a morir. Porque, porque lo que hace esto es, es tensar, no, no sé, no, algo tensa que, que te hace despertar. Se va a morir, se va a perder. Se va a perder. ¡Ari, ¡Ah! Ari, ¡Ah! Ari, ¡Ah! Ari, ¡Ah! Ari, ¡Ah! Ari, ¡Ah! Ari, ¡Ah! Ari, ¡Ah! Ari, Ari! Ari, Ari, Ari. Ari, somos nosotros. soy alta. Soy, soy alta. soy Arta, soy alta. Gui Guille, Becario Guille, Guille Arta, espere, Espera, espera, espera. No, dame un se se segundo, se dame un segundo ¡Que te, que te, te la, te te te la te boca! se da un golpe en la cabeza! ¡Se, se da un golpe en la cabeza! ¡Que la boca! ¡Para, para, para! ARI, ARI, escúchame Soy, soy, soy, soy Guille, Becario, Alberto ¿Qué pasa? ARI, ARI, vas a ver, ARI, ARI te vas a te vas a Apartarnos de ella, vale. apartarnos de ella, por favor, apartarnos de ella sí. vale, No sabrás dónde estamos, estamos en la nueva casa Nos hemos mudado de la, de la otra casa por un terremoto ¿Vale, Ari? ¿Quieres agua? ¿Tienes ¿Qué sed? Quédale nos comida Dale comida Dale agua, ah. dale agua, llevará mucho ah. sin el agua, dale agua Ahí. Toma, toma. Agua, agua, espera aquí, nos vamos Coge la botella, dásela, que beba ella ¿Quieres que salgamos? ¿Te dejo el agua? Sí, déjale, déjale el agua y que beba ella Aquí está voy aquí, ¿vale? Vale, salimos, salimos, salimos. Vale, te, te dejamos aquí, ¿vale? Tienes agua, y si quieres más agua hay aquí, A, ¿vale? Ahora tendremos comida, ¿eh? ¿vale? Uh, escúchame. Te han picado. Que está viva aquí, que está viva. Ya te lleva comida, ya echarlo. Comida ahí. Estoy mal. Vale, está viva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Son buenas noticias, ¿no? Lo que está claro ahora mismo es que está full en pánico No sabe dónde está Y le pasa algo, hermano ¿Has visto de la he visto. Tiene que ver con el golpe que se ha dado, seguro ¿Cuándo la han tirado? No me hace nada gracia todo lo que está pasando, hermano Vamos a la policía, lo único que está claro es que nos van a meter el barrón a nosotros Y lo van a echar de casa Es que nadie nos va a creer, bro, que ella ha desaparecido Que hemos ido grabando vídeos aquí en YouTube No, no, no tiene algún sentido O sea, si ahora mismo viene a la policía es que nos vamos a la cárcel Todo el mundo y... No, Yo real arte lo haría Este es tu solo con ella, ella te conoce más que nosotros Bueno pues chicos, ir, ir, ir, iros a buscar en internet o, o yo que sé lo que, lo que, lo que, lo que queráis Yo voy a entrar ¿vale? Vale Uf. vale está bien? ¿Vale Ari, ¿Está bien? Estamos no sé lo que coño estoy haciendo con mi vida Vale, entramos y ya está ¿vale? ¿Ari? ¿Ari? ¿Estás bien? No sé lo que te pasa no, no, ¿quieres que me quede aquí? No te tranquilices, por favor, ¿cuánto tiempo llevo sin comer? Tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, no te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada Soy harta, soy tu padre ¿Me puedo sentar? Vale, tranquila ya, respira Vale, vale, vale, vale. vale. Ahora estás en un lugar seguro, ¿vale? en un lugar seguro, tenemos que encontrar en medio de la carretera ahí que alguien te ha tirado un coche. Vale, Ari? Dame. ¿Tienes el tapón? Toma. Toma. Lo pongo. ¿Sí? ¡Uf! Ari, Ari, Ari, Ari. Por favor Vale Vale, está Escúchame Me voy Te voy a dejar toda la noche aquí ¿Vale? Te voy a dejar aquí Tranquila y sola Tienes que después te vas a ver? Bueno, te voy a dejar aquí, ¿vale? Tú tranqui Que aquí estás segura, ¿vale? Cualquier cosa Chino O lo que sea, ¿vale? Ay. Vale, simplemente comprar Comprar esta mano y esta mano O sea, es que a mi cago! voy a bajar, voy a hablar con los chicos ¡No hay toallas! Buah, me he hecho polvo, tío, me he hecho polvo, tío Tío, esto es un poco impidado me tiene miedo, tío O sea, se ha metido debajo de la mesa Real que creo que no se acuerda de nadie de nosotros, tío En plan, es que creo que no se acuerda absolutamente de nadie de nosotros sí. Lo que tenemos que hacer, Arta, es estar tranquilos todos Que esté ella tranquila esté a gusto Que pueda dormir un poco porque debe estar reventada Y que ya mañana cuando se despierta o mejor se va a acordar de algo No, nos podemos mover, la podemos llevar al hospital Lo que haga falta Pero vamos a dejarla tranquila esta noche Que descanse Sabemos, Arta, que lo que más quieres ahora mismo es pues, pasar más tiempo con ella Pero T tienes que hacer lo que escuchale, dice escuchale, ella. Escuchale. Lo que tienes que hacer es pero tú ah, ya está, ya está, ya está, aquí, bien, y a dormir tranquilamente Mañana seguimos grabando como vamos a hospital Y todo, ¿vale? Vale, Alberto, corta, corta, corta Pues bueno, máximo Squad, estamos al día siguiendo O sea, esto es la mañana siguiente, han unas... 15, 12 horas más o menos Nos ha dado tiempo incluso de ir al maldito hospital Cosa que no hemos grabado obviamente Por el golpe que me di justamente ayer Y fijaros lo que me ha puesto Pero bueno, básicamente el médico me ha dicho que nada Que tampoco es muy grave porque simplemente esté uno o dos días Hasta que vea que, que bueno, que la muñeca ya pues deja de estar hinchada Así que tampoco es preocupante Tengo aquí justamente el sello La cosa es que todavía no tenemos ni idea de cómo está Ari básicamente no tenemos ningún tipo de información si ya se acuerda de nosotros o no no va a recuperar así tan fácil. Es que, chicos, eh, yo creo que solo teniéndola aquí no vamos a hacer nada. Tendremos que ir al hospital. Sí, pero la cosa es que si ella no confía en nosotros, es decir, si nosotros le ahora le decimos vamos al hospital, no sé qué, no sé cuánto, ella pues se va a poner súper mega ultra histérica y tampoco vas a llevar a una niña al hospital que esté. No, ¿A no? ¿A no, no porque vamos a entrar allí y, y van a llamar a la policía porque van a pensar que la estamos secuestrando. No, es que lo único que se podría hacer es llamar a la ambulancia y que venga aquí. Pero es que si viene la ambulancia nos van a echar de esta casa, así que. La cosa es que no sabemos si Ari pedido la memoria. 100% Yo creo que deberías intentar, en plan, entramos todos Gui y yo nos quedamos un poco apartados. Intentas tú hablar un poco con ella y a ver cómo reacciona ahora. Vamos a intentar entrar a la habitación y vamos a ver si Ari de verdad pues ha perdido la memoria o, o cualquier cosa. Ari. ¿Mejor pues, a, lo mejor a, lo mejor a lo mejor está durmiendo. Debe estar súper cansada con Hola, Ari. ¿Estás ya un poco más tranquila? ¡Vale, ¿Qué haces? ¡Que no sé! ¡Que había viento! ¡Que había mucho viento! escúchame, ¿puedes hablar? Es que joder, un poco de miedo. Aria, escúchame, mira. chicos, vosotros iros. Aria, llamar voy a arrancar ahora mismo. Yo me voy a quedar aquí, ¿vale? Vale. Cuidado, Cuidado con la puerta de ahora. Tira, ya llevo yo, tira. Aria, escúchame, soy harta, soy tu padre. ¿Te acuerdas de mí, sí o no? ¿Te acuerdas de mí sí o no, Ari? ¿Te acuerdas de mí sí o no, Ari? Es que cada vez está más y más en esto Escúchame, veo que no puedes hablar, ¿puedes hacer gestos con las manos y tal? ¿Tú me puedes escuchar? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Pero puedes hablar? ¿Por qué no puedes hablar? Ari, ¿hay alguien que te haya hecho daño? Vale, Ari, escúchame se está poniendo a llorar. Vale, Ari, escúchame. Ari. Esto es un maldito piradón, chaval. Tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Escúchame, Ari, que yo no te voy a hacer absolutamente nada. Yo no te voy a hacer absolutamente nada, Ari. No te voy a hacer absolutamente... Vale, chicos, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar. pasar. Hola, Ari. A ver, esto es un maldito piradón porque no se acuerda de nada y de nadie. Hola, Qué locura, tío. O sea, ella... tiene no, miedo, no te vas a hacer nada. No puede... O sea, no puede hablar. Puedo hacer gestos, pero no puedo hablar, esa es la cosa Vale, pero si no se acuerda de hablar, a lo mejor se acuerda de escribir De escribir, sí Vale, ¿puedes escribir? Vale, pues voy a ir a buscar una pizarra o algo, un papel, un emboli Me cago la leche, tío, o sea, me cago la leche ¿No te acuerdas de absolutamente nadie de nosotros? Vamos a esperar a que alguien nos traiga eso y vamos a... Vale, tranqui, tranqui Simplemente me he quitado los zapatos Entonces, A ver, he encontrado esto, un cartón y... Yo creo que aquí sí puedes que mire, Vale, Escúchame, Ari, te voy, a, te voy a poner aquí un sí o un no, ¿vale? Y te voy a hacer preguntas Entonces, necesito que cada vez me rodees un sí o un no, ¿vale? Esto es un sí y esto es un no ¿Vale? Toma, todo vamos a ver el lado que lo coja ahí. Justamente sí, ahí. ¿te acuerdas de nosotros? ¿Sabes quiénes somos? Me cago en la vida. Me cago en la vida. No? ¿Sabes cómo te llamas? No me lo no, puedo llegar a corto que... Vale, Ari, lo, lo, lo más importante. ¿Te han hecho daño? miedo, ¿vale? Tranquila, nosotros no te vamos a hacer nada de daño sí, ¿le han hecho? Te voy a hacer una pregunta para que puedas escribir, ¿vale? No te preocupes, no, o sea, no, no, no, tranquilízate Te voy a hacer una pregunta muy fácil, ¿cómo se llama tu madre? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Ojo? No sé, no sé, no sabe, o sea... Pero la cosa es, ¿cuánto es el tipo que ha perdido la memoria? Porque a lo mejor no ha perdido la memoria desde su día de nacimiento No, si no se acuerda de su madre, que es lo primero que vio, se va a acordar de... No se acuerda de, de su nombre, bro. no se acuerda de nada, no. absolutamente de nada Vale, tiene una idea Vale, si no se acuerda de nada del pasado, ¿por qué no le preguntamos un presente corto? como puede ser el momento del secuestro? Pregúntale Ari, ¿tú te acuerdas de la persona que te secuestró, si era un chico o una chica? Absolutamente nada. Esto es muy serio, de ¿eh, harta. Esto es más serio de lo que pensaba, eh. Ari, ¿te podemos llevar al hospital? No. ¿Eh? Vale. ¿Ha Al menos ha dicho que no. Ari, ¿puedes hablar o no? No hay que forzarle nada. Hay que esperar a que ella vaya hablando poco a poco y que vayan pasando. Maldita tía. ¿Y ahora qué hacemos, tío? O sea, es que la cosa sería llevarla al hospital. Y sí, es lo mejor, porque si se ha da dado un golpe en la cabeza, tío, se puede quedar así para siempre. Es que no tiene nada, nada de gracia esto. No sé, tío, pero hay que bueno, llevarla bueno. igual. O quizás que venga un médico aquí a verla. Te, vam te vamos a dejar aquí, ¿vale? Tranquilamente. Te voy a coger esto si, si quieres... Bueno, quédate tú al el. Vale. Nosotros no te vamos a cerrar, ¿vale? Quédate tú justamente aquí, ¿vale? Te vamos a ir trayendo agua, comida y todo eso, ¿vale? Para que, que estés bien. Si tienes alguna cosa, mira, te voy a dejar justamente por aquí el boli y, y el cartoncito este. Y si tienes cualquier cosa, nos la pides, ¿vale? Chicos, yo creo que lo mejor de todo va a ser ir más de, de aquí. Ya, Sari. Mal rollo y esto es mucho, pero que mucho, mucho más duro y mucho más grave de lo que yo me pensaba. Digo, que venga el médico, pero mejor mañana, porque hoy está muy asustado. Pues nada, Massimo squad. vamos a, yo que sé, mañana vamos a intentar llevarle al hospital. Si no podemos llevarle al hospital, vamos a intentar llamar a una ambulancia o que venga algún médico del, de, de, del seguro privado, de la mutua, justamente aquí a casa. Lo único que, que nosotros sabemos es que esto es ultra mega super raro, así que nada, vamos a dejar justamente el vídeo aquí. Mañana a las 8.40 vamos a volver a informaros absolutamente de todo, todo, todo, todo, todo lo que va a pasar. Así que, como siempre digo, yo soy harta y yo la pasión.